Llegado a, a un lugar tan bonito como Punta del Lobo me ha permitido vivir cosas realmente únicas. Un lugar mágico donde ir, un lugar privilegiado con una naturaleza maravillosa, un sistema de vida muy agradable, de tranquilidad absoluta. <tose> Breathtaking view, it's just amazing and it's really quiet and easygoing. People yeah. are friendly and the scenery it's beautiful. It's a nice exercise for the morning to go and relax <laughs> over here and to chill at the beach. So we love it. Que se pueden hacer en el norte, trotar en la playa, que tiene unas playas muy grandes, voleibol, andar en bicicleta y surf, que es como el deporte principal y mueve a toda Arica, el turismo Arica. Rica, hay mundial, mundiales, the best mejores olas del mundo beaches heavy super Los lugares mágicos que existen las lagunas mágicas los ríos mágicos todo eso es lo que la gente busca y es lo que también espero que cuidemos porque obviamente esto necesita ser cuidado la invitación sería que vinieran a conocer lo que tenemos no solamente en Pucón, sino que en Chile en general. Es en Chile y no